Los sonidos del español. Sonido de CH. CHE. CHE. Con CH se escribe CHILES. CHILES. Con CH se escribe CHAMPÚ. CHAMPÚ. Con CH se escribe chicles, chicles. Con CH se escribe chivo, chivo. Con CH se escribe chimenea, chimenea. Con CH se escribe chamarra, chamarra. Con CH se escribe charco, charco. CH, CH. El sonido es ch, ch. Cha CHA, CHE, CHE, CHI, chi. Cho, cho. chu CHO, CH, CH. Sonido... Ch, ch. Chaleco. Chaleco. Chévere. Chévere. China. China. Muchos. Muchos. Chubasco. Chubasco. ch ch sonido ch, ch chaleco chaleco hacha hacha cuchara cuchara muchacha muchacha cosecha cosecha Chango, chango. Ducha, ducha. Noche, noche. Coche, coche. Leche, leche. Machete, machete. Chivo, chivo. Chile, chile. Chimenea, chimenea. Chisme, chisme. Choza choza. Cerrucho, cerrucho. Ocho ocho, chocolate, chocolate, lechuga, lechuga, pechuga, pechuga, chupetín, chupetín, churrasco, churrasco, Chaleco, chaleco, hacha, hacha, cuchara, cuchara, cosecha, cosecha, chamarra, chamarra, noche, noche. Coche, coche. Leche, leche. Chévere, chévere. Machete, machete. Chivo, chivo. Chillar, chillar. Chile, Chile, Chimenea, Chimenea, Chinelas, Chinelas, Serrucho, Serrucho, Choque, Choque, Pinocho, Pinocho. Choclo, choclo. Chorro, chorro. Lechuga, lechuga. Lechuza, lechuza. Chupón, chupón. Chutar, chutar. Chuleta, chuleta. Chango, chango. Chayote, chayote. Chapa, chapa. Tachar, tachar. Duchas, duchas, chepa, chepa, chechere, chechere, cheque, cheque, chequera, chequera, chef, chef, chiflar chiflar china china chica chica chicharos chicharos chistoso chistoso Chosa, choza choza, Chorizo, chorizo. Techo, techo. Ocho, ocho. Chocolate, chocolate. Chuzo, chuzo. Chubasco. Chubasco, churrasco, churrasco, chupetín, chupetín, chupeta, chupeta. Combinación de letras CH. Sonido CH.